Bueno, eh, muchas gracias. La idea era tenerlas un poquito como, como de fondo. ¡Ay, gracias! Eh, bueno, muchas gracias a, a María por la presentación y a UrbanBat por, por la invitación. La verdad es que es una auténtica maravilla volver a estar con vosotros y compartir esta, esta pasada de evento y sobre todo tan tan necesario. Eh, bueno, la verdad es que se me había olvidado que nos conocemos y que además para estar aquí antes tienes que mandar unas descripciones y demás donde cuentas de qué va el, el asunto, ¿no? Entonces yo pensaba ahora explicarlo un poco más y demás y, y, y eso pues un poco como que no hace falta, ¿no? Eh, como ya os he adelantado a María, pues bueno... Esto es, eh, es una intervención que surge para intentar reactivar, eh, digamos, todo el espacio, el, un gran problema que tenemos en la península, que es todo lo que no está ni en el centro ni en la periferia, ni son capitales de provincia, se está, se está quedando despoblado. Con la pérdida de población, bueno, y no es un problema solamente español o peninsular, o sea, ibérico, eh, es, es tiene una dimensión totalmente europea. Eh, el problema añadido es que no es solamente una idea romántica eh, o bohemia lo de la pérdida de la población y qué pena, el pueblo de mis abuelos, etcétera, etcétera, sino que en todos estos núcleos es donde, digamos, la cultura europea, eh, el patrimonio y demás, pues bueno, eh, por un lado se generó, fue origen, pero también… A día de hoy, esta pérdida de población en estos lugares conlleva la pérdida de ese patrimonio, tanto el arquitectónico como el etnográfico, el cultural, incluso el ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? por abandono de, de un montón de cosas. Eh, vale, ver, pongo ahí, ¿no? este, vale, gracias. Vale, bueno, dicho esto y también lo que ha añadido, lo que ha añadido María. Eh, Vale. Sí. Dicho esto, y lo que ha añadido María, la idea un poco que, que siempre plantea Playa 220 es como un poco la conjunción, por un lado, de estas experiencias locales, que la gente que todavía sobrevive en alguno de estos núcleos, evidentemente, mantiene, eh, unirla a todo el aporte externo que, que puede llegar. ¿no? Un poco ahí lo que busca Playa 220 es actuar como de esta, de esta especie de nexo. Eh, he traído unas citas de. De Didi Huberman explicando la, el Atlas Nemosine de, de Abby Barbour, que en cierto modo sirvió de, de, de idea fundacional o punto de partida para, para todo el asunto de Playa 220. Os voy a leer así un poquito de, de turra filosófica, pero, pero en realidad es súper interesante que luego lo explico. Eh, el Atlas, que es un poco, digamos, como este, esta pieza iniciática que, que, que, bueno, que decidimos emplear al principio de Playa 220, el atlas es una representación sináptica de diferencias, ves una cosa y otra completamente distinta colocada a su lado. El objetivo del atlas es hacerte entender el nexo, que no es un nexo basado en lo similar, sino en la conexión secreta entre dos imágenes diferentes. Por eso el atlas es una herramienta mucho más visual de lo que puede ser cualquier archivo. Atlas es un trabajo de montaje en el que se unen tiempos distintos, es un shock. Y por eso no se trata de colgar cosas bellas en la pared, se trata del proceso de trabajo que algunas veces, y muy a menudo, es más un trabajo de mesa. Eh, juntas tres objetos que los colocas en orden 1-2-3 o 1-3-2. Cada colocación tiene un significado distinto. Por eso esta, esta exposición, porque bueno, estaba hablando de, un, de, un, de una exposición, habla de cómo usar el montaje para darle significado, un nuevo significado a las imágenes. Cualquier imagen interesante no pertenece a un solo tiempo. Cualquier imagen interesante es una confrontación, una coexistencia en tiempos distintos. Bueno, un poco la, como os decía, la idea fundacional que tuvo que, bueno, que tuvo que decidimos cómo explotar en en playa 220 era la inflación del Atlas, eh, la inflación del Atlas incorporándole nuevas dimensiones. Y convirtiendo lo que eran imágenes y su conexión entre ellas, pues emplear, entre comillas, a las personas, sus ideas y demás, un poco con ese fin, ¿no? Y digamos como jugar, entre comillas, con los distintos individuos e ir combinándolos de un modo u otro, trayendo elementos externos, eh, elementos internos, forzando las conexiones entre ellos, rompiéndolas, etcétera, etcétera, y con ello eh, ir generando las ideas y los proyectos con los cuales buscar, en este caso concreto, la... La, ...la regeneración de estos lugares. Se me ha olvidado que tenía las diapositivas aquí. Eh, porque además la idea era conectar estas imágenes... ...como las distintas piezas del Atlas... ...y con eso que fueran surgiendo los nexos y demás. Disculpad. Eh, bien, bueno. Dicho esto, que esta era la, la idea inicial. ¿no? Eh, de este modo, digamos que Playa 220... ...se establece como un evento o un hecho... Eh, con una posición que no está, o sea, por un lado eh, se posiciona frente a, a los eventos o hechos que suponen agresiones o deformaciones, vemos eh, muchas veces los eventos masivos, culturales, de los que un poco está siendo como el, el hilo conductor eh, esta edición de, de Urban Bat, se establece ¿no? como, como se confronta, se enfrenta a este tipo de, de deformaciones o agresiones, también incluso eh, no tiene una labor transformadora, aunque sea positiva, porque digamos que todos, o sea, habitualmente estos actos, estos eventos, estos eh, festivales, intervenciones urbanas, etc., eh, tienen un punto de partida. Un punto de partida que es, bueno, pues ya una ciudad grande donde o bien las consecuencias del turismo masivo, ¿no? por conectar con la, con la conferencia de Ramón, eh, empiezan a afectarle, empiezan a hacerle daño. O bien eso, un, una, una misión transformadora, transformadora de decir, vale, vamos a hacer pues tal cosa, vamos a meter este proyecto para conseguir tal. Vale, se enfrenta a estos dos modelos, porque eh, Playa 220 actúa donde no hay nada, eh, donde no hay nada, donde está a punto de, de no haber nada, ¿no? Vemos que su punto de partida es estos vacíos demográficos que o bien existen o bien se están inflando, como, como estábamos diciendo antes, y busca ser elemento no, ni transformador de la ciudad ni destructor de la ciudad sino generador de ella ¿no? con esto digamos, vuelvo un poco al principio a esa idea de que la, la inflación del atlas eh, es la idea de ciudad o al menos la herramienta que pretendemos usar en Taller Topotesia como, como, como generadora de, de ciudad eh, bueno, insisto en lo de las imágenes la edad Estoy ahí como petando un poco, en ese sentido, porque me enrollo y se me olvida darle al botón. Eh, bien, bueno, como bien también ha dicho María ya, eh, lo que se busca un poco es tanto que el que está ayude y el que viene aporte. Eh, y Playa 220 lo, lo, lo que actúa es, por un lado, como atractor de, de todas estas ideas y personas y, por otro lado, como generador de los nexos una vez allí. Eh, por, por sintetizar un poco la historia, que para nosotros es interesante, porque todo esto aquí que, que estoy contando, eh, no sé si, si de un modo como muy claro, pero sí parece que me intento tirar como con las citas y demás, como es un rollo muy intelectual, eh, en realidad no lo es tanto, porque lo nuestro ha sido un proceso de, de prueba-error constante. Como ha dicho María, esta ha sido la tercera edición, eh, hubo una primera edición donde íbamos con todas estas ideas, pero la planteamos de un modo totalmente equivocado, nos convertimos en, en, en unos marcianos en aquel pueblo porque aparecimos con una serie de talleres de diseño paramétrico, de dibujo experimental y demás, bueno, con la idea de regenerarlo, generar las ideas, etcétera, etcétera, pero no es que no funcionara, porque desde luego funcionó, cumplió los objetivos que, que se establece Playa, de visibilizar la problemática de, del despoblamiento rural y de actuar como, como, como base, como caldo de cultivo de proyectos ...que busquen la, la reactivación de estos lugares... ...pero otra parte esencial de Playa 220... ...es el vínculo y el trabajo con la gente del lugar... ...como, como es obvio, porque al ser lugares tan pequeños... ...como decía antes, ¿no? eh, solamente podemos partir de, de... cada uno de estos individuos y generar las conexiones... ...entre ellos, etcétera, etcétera... ...entonces en ese sentido fallamos... ...la segunda edición iba por el mismo camino... ...pero ocurrió un accidente que luego resultó ser eh, milagroso... ...se nos cayó como toda la estructura económica... ...que ya era muy precaria bueno, por eso se cayó, y, y no, no, no podíamos sostener, no nos podíamos arriesgar, bueno, no, es que no podíamos ni arriesgarnos ni siquiera, a mantener la infraestructura de los cursos con universitarios que vinieran a, a recibir clases de los workshops, de los invitados, etcétera, etcétera. Entonces hubo que llamar a, a, a, los, a los artistas, arquitectos, etcétera, invitados, y decirles que curso no iba a haber, que hicieran una intervención individual, por su cuenta, durante una semana y tal. ¿Qué ocurrió? Que en el hueco que habían dejado los alumnos, aparecieron los vecinos. Estaba Antonio Mares, por ejemplo, pintando en la calle, estaba pintando solo una calle entera. Los vecinos, que bueno, que ya nos conocían, que, que les molaba la idea y demás, pero que antes se habían sentido un poquito ajenos a la hora de meterse en un curso de diseño paramétrico con chavales universitarios, pues los vecinos vieron el hueco y se pusieron a ayudar. Además de eso, habíamos organizado unas charlas de, y mesas de debate con distintas temáticas sobre la reactivación, el papel del arte en la reactivación, el urbanismo, la mujer en el mundo rural, bueno, una serie como de, de charlas, eh, charlas, mesas de debate y resultó que la asistencia y la participación fue brutal. Estamos hablando de un pueblo de 80 habitantes, en las reuniones teníamos 50 60 personas, o sea, en términos estadísticos una, una barbaridad. Eh, y esto fue un poco el germen de la tercera edición, que estáis viendo fotos de, de ella, donde la mecánica ha sido totalmente distinta. Si bien se mantiene, insisto, la esencia, que es la generación de ideas con aportes externos, internos, etc., para reactivar, eh, la mecánica era totalmente distinta. Eh, hemos visto que en Vallecillo era posible, o con estas estrategias era posible, que, que fuera la propia gente del pueblo la que durante un proceso participativo y creativo, apoyados por nosotros, eh, asesorados, orientados, mmm, nosotros llevando digamos, material y personas extras, etc. Pero fueran ellos los que hablaran de su pueblo y, como decimos, con tal de enriquecer las propuestas y que no caer en lugares comunes y demás, pues un poco también lo que ha mencionado María, ¿no? eh, Aplicábamos estas tres fases, pero en ellos. No digamos en, el, en, en lo que es el diseño del festival, sino que aplicamos las tres fases de eh, educación, preparación, diseño, tormenta de ideas y demás producción o, o desarrollo de las mismas y producción en lugar de aplicárnoslo a, digamos, a nosotros mismos o al concepto de Playa 220 se lo aplicábamos a los habitantes entonces ahora mismo, eh, por ejemplo, esta tercera edición la, la última en verano en, en Playa 220 no ha sido un, un festival al uso ni siquiera al uso de cómo habían sido los anteriores playa sino que ha sido la primera parte del diseño de, un, de una intervención a, de regeneración urbana. ¿no? Ha sido la primera parte en la cual los vecinos se sientan, los vecinos se conocen, a tope, pues bueno, ya se conocen al ser tan, tan pequeño el lugar. Eh, bueno, se empieza a analizar, se trae a gente de fuera, les aportan ideas, etcétera, etcétera, y se, y se generan unas ideas de trabajo. ¿no? Si todos nosotros nos pusiéramos a organizar un festival, pues empezaríamos por ahí, ¿no? digamos, un festival o cualquier otro proyecto. Empezaríamos por... por por la reflexión, el análisis y un poco el empezar con, a funcionar con las ideas. Y eso fue lo que estuvimos haciendo con, con los habitantes de Vallecillo este verano. Eh, ahora, o sea, digamos que el festival ha pasado de ocupar una semana en el tiempo a ocupar un año entero. La primera semana fue para esto y ahora estamos en el desarrollo de las convocatorias, que eh, van a ser eh, internacionales, eh, convocatorias basadas en las líneas de trabajo que los habitantes de Vallecillo establecieron o Sobre sea, el junto de digamos junto al equipo, a los invitados de Playa 220, el pasado verano. Eh, ¿Cómo voy a tiempo? Cinco minutos. Vale, bien. Vale, pues entonces, eh, lo que me gustaría era un poco, bueno, comentar una serie como de, de reflexiones extras en relación un poco, bueno, pues a, a todas las ideas de ciudad, de colaboración, de nexos, lo del Atlas que hemos comentado y demás. En, en esta conferencia y un poco tentar amalgamarlo en, en una serie de reflexiones que siempre que nos ponemos a trabajar en esto nos van surgiendo y con la temática de, de la mesa de debate y del festival Urban Bat este año pues todavía era como que surgían más ¿no? por un lado era el, el nosotros entendemos el título por ejemplo de esta mesa de la ciudad colaborativa como un oxímoron en, en, en sí mismo ¿no? o sea la ciudad por sí de, es colaborativa por, por definición o al menos así es como queremos entenderlo cuando nos plantamos allí en, en, en Vallecillo eh, digamos que, o sea, entendemos la ciudad cuando estábamos hablando de la inflación del Atlas como la, la generación y la intensificación de los nexos entre distintos individuos las relaciones entre ellos, tanto de ayuda como de cooperación incluso de agresión eh, pero esa, esa es la propia ciudad ¿no? eso por un lado eh, o sea, hasta el punto de decir, vale, ¿es más ciudad de Vallecillo que otras poblaciones mayores? Vallecillo tiene 80 habitantes, 50 habitantes de ellos se, se juntan constantemente ya porque llevamos tres años trabajando en eh, discutir entre ellos qué quieren para su pueblo, qué valores tiene… Eh, cómo podrían ayudarse unos a otros, qué elementos faltan, no tenemos un punto de encuentro, eh, tenemos un patrimonio aquí oculto que son nuestras bodegas, que son unas bodegas muy pequeñitas, pero para ellos es un tesoro y efectivamente, o sea, aquello es una maravilla, es una, es una cosa extraordinaria en, en la zona. ¿no? Pero bueno, quiero decir, eh, todo este, este trabajo común entre ellos, estas reuniones y demás, hacen más ciudad-vallecillo que... ¿Sahagún, por ejemplo, que es la capital de la comarca, que está al lado, que son 2.500 habitantes? Pues probablemente sí. Ahí nos encontramos con una ciudad que está muriendo. Eh, bueno, esto es como que se queda aquí un poco en el aire, ¿no? Como, bueno, ¿cuál puede ser la idea de ciudad? Eh, porque también, además, a la hora de, de hablar como de distintos eventos, las consecuencias en ellos y demás, pues ahí también es donde un poco podemos seguir hablando de estas, de estas cuestiones, ¿no? Es de decir, vale, pues… Eh, si ciudad es esto la ciudad donde hay sectores enfrentados o zonas donde no podemos entrar o zonas que no son un poco vetadas etcétera etcétera no pues bueno en qué se están convirtiendo estas ciudades son tales ciudades es vallecillo más ciudad que barcelona por decir algo no eh, esto nos gusta también mucho hilarlo con una cuestión que nos ha surgido en, en otras ocasiones que es la cuestión de, de democracia ciudad y colaboración eh, nos parecen un oxímoron, como he comentado. Ciudad democrática, o sea, bueno, perdón, oxímoron no es la palabra, redundante, he estado equivocando todo el rato, perdón. Ciudad democrática o democracia también, ¿no? O sea, son son dos vínculos, son dos dos conceptos absolutamente vinculados. Que por un lado trabajamos a nivel práctico allí a la hora de discutir entre todos, tomar unas decisiones, plantear unas líneas de trabajo eh, en, en, en pro del común, etcétera, etcétera, pero que nos hace también, como subir la perspectiva, eh, reducir la escala y decir, vale, eh, vivimos en, un, en una sociedad democrática teóricamente. Bueno, teóricamente. Sí, vivimos en una, ciudad democrática, en una sociedad democrática, pero con una cantidad de fallos bestiales. Eh, siempre estamos haciendo un trabajo, que es un trabajo justo, por incluir a todas las personas que se salen del estándar, de, del, del Neufer. ¿no? Eh, hablamos de discapacidades físicas o psíquicas, hablamos de distintas culturas, que no son la predominante, orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Eh, es decir, el pequeño porcentaje. Debe estar integrado, debe ser, integrado no, debe ser parte de la ciudad, por supuestísimo que sí, debe ser accesible un edificio a todo el mundo, debemos tener en cuenta las, las, todas las ideas políticas y posturas, etc. Vale, ¿Qué está ocurriendo con todo el medio, el medio rural, el, el medio donde están las pequeñas, las minúsculas ciudades y demás? ¿no? ¿Qué porcentaje significan en la población y por qué están totalmente apartadas a la hora de plantear... Eh, políticas de todo tipo económicas, ecológicas, turísticas, culturales etcétera, etcétera bueno, reflexión sobre eh, estos, estos fallos democráticos fuertes que, que estamos teniendo y bueno básicamente ya, porque antes me he puesto como a apuntar, como más ideas que se me habían olvidado, pero esto se podría hacer un poco infinito, igual luego cuando hagamos alguna pregunta pues eh, cometo el error de enrollarme otra vez ¿no? eh, nada más y muchas gracias Muchas gracias. Espero poder seguir viniendo después. De... <ríe> bueno. A ver, yo, bueno, como, como contaba María, lo más importante de destacar al principio de esta pequeña presentación es que yo vengo en representación de una red muy amplia, que podía ser Siro, por ejemplo, podía ser María, podía ser mucha gente, porque aquí hay un buen puñado de personas que participamos y además de una forma bastante intensa en la red, ya solamente en esta sala, o sea, que imaginemos la, la amplitud. En la, en la charla que ha dado antes Ramón, salía Daniel Porreta, pero también David Bravo ha participado y por ahí se veía alguna otra cabeza, ¿no? Entonces, pues es, es un honor y un placer poder representar a tanta gente maravillosa y aquí voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, eh, una cosa divertida es que sí, que soy de los viejos y que, y que de alguna forma he formado parte de la gestación de, de esta aventura y, y por eso os puedo explicar una, un fenómeno que forma parte de la prehistoria de la, de la red y que se dio en Euskadi, concretamente en, en Donosti, y fue que con otra persona importante para la red, que es John Begiristein, eh, cocinamos un encuentro que se llamó Jatorri Equipo arquitectura que vendría a ser como arquitectura de código abierto, una cosa que ya nos rondaba por la cabeza por el año 2003-2004, cuando empezamos a cocinar esto, pero que a la vez era divertido, porque cuando lo traduces a la euskera, si no me equivoco, claro, lo de código abierto suena muy a tecnológico en castellano o en inglés, pero si lo traduces a la euskera podía ser una receta pública, una cosa que se comparte mucho más cercana, ¿no? y eso nos gustaba bastante. Luego tenía este rollo de life conditioning inspirado de Cedric Price. Eh, bueno, da igual. El caso es que nos juntamos con una serie de personas que luego pues, han formado parte de la red, algunos, otras no, pero estaba, por ejemplo, Santiago Cirujeda, fundamental, como veréis luego. Estaba José Pedro Lama y el resto del equipo de arquitectura. Y luego había gente como CityMind de Bélgica eh, o, o Itziar González, que en Barcelona ha tenido mucho peso eh, como. como digamos dinamizadora de un montón de situaciones desde distintos planos, ¿no? Y bueno, esto fue como un momento prefundacional, porque ahí empezamos como a, a imaginar posibilidades, ¿no? Entonces luego, pues en base a las amistades que se cultivaron a partir de ese encuentro, apareció que bueno, voy a explicar un poco la red en tres fases, que creo que se puede se puede explicar. La primera fase tiene que ver con camiones, contenedores, colectivos. Y, y una serie de colaboraciones que se dieron a partir de una iniciativa que fue de Santiago Cirujeda, de Recetas Urbanas, que vino con la idea de que unos contenedores caseta que habían conseguido en Zaragoza se podían desplegar por el territorio en multitud de proyectos que tenían en común, que eran proyectos de base, proyectos con muy pocos recursos y como un ejercicio práctico de derecho a la ciudad. ¿no? Como, como explicaba María, un poquito es una pulsión porque cualquiera pueda eh, intervenir sobre el medio construido y modificarlo y tunearlo a su, a su necesidad. Y Entonces, ¿qué pasa? Que esto fue el momento que, donde realmente cristalizó esta voluntad de red que ya estaba antes en el ambiente. ¿no? Entonces, entre este mapa, que es un mapa eh, de, de deseos por parte de redes urbanas, pasaremos luego a ver otro mapa. Esto es el primer encuentro en Córdoba cuando se está empezando a dar este, este sistema de colaboración para tunear contenedores juntas y, y colaborar de una manera muy transversal. Y fijaros en el mapa que sale después, que es el mapa real de los resultados. Entonces, yo siempre digo que este mapa sale de recetas urbanas, rebota en un montón de personas y el resultado final acaba siendo este. Y esto explica la primera etapa de, de más o menos tres años de la red, porque esto se da además en menos de tres años, es una cosa como muy brutal a nivel de intensidad, eh, y, y establece unos, unos lazos afectivos y de, y de confianza mutua muy, muy potentes, que es en los que realmente se basa la red. La red no tiene una forma jurídica, no tenemos ningunos estatutos, eh, tenemos básicamente eh, esa confianza en, en, en los afectos y en, y en, y en las complicidades, ¿no? Y, y aquí aguantamos 11 años después. ¿no? Eh, entonces, voy a intentar explicaros la evolución de esto, concentrándome sobre todo en la fase, en la tercera pata, que es la de los eventos, la de los encuentros anuales, porque estamos hablando de festivales, eh, y, pero sin, sin olvidar algún otro aspecto. Y sobre todo esta estructura temporal en la que, eh, de alguna manera, aquí se ve, por ejemplo, como en esa época éramos como charcuteros, ¿no? que en el momento dado de despedazar un animal no se podía tirar nada, o sea, siempre tenía que haber cualquier cosa, de repente, eh, una estructura, un, unos materiales, esto todo eh, significaba no ya el aprovechamiento con criterios casi ecológicos del material, sino mucho más, la capacidad de co colaborar, la capacidad de compartir y, por lo tanto, detrás del material iba la compartición del trabajo, la compartición de la responsabilidad, de la imaginación, etcétera. Entonces, bueno, en esa primera época tuvimos aquí un cacharro eh, que hicimos en Arbucias, otro de recetas urbanas en el que colaboramos un poco en Girona, porque estábamos por la zona de Cataluña, y entonces le propuse le a, a esas primeros personas que nos habíamos visto en el encuentro de, de Córdoba repetir encuentro y hacerlo en, en San Pera de Turello. Entonces, este fue el, el, el, esto era la web del encuentro, donde ya se ve aquí abajo un montón de colectivos o de asociaciones que nos reuníamos, principalmente en Cataluña, pero había otra, otra sede en Pista Digital en Sevilla, nos desplazamos también a Figueras, eh, había escuchas desde México y desde otros lugares, y, y bueno, básicamente era mmm, em, engorilarse más, embalant embalantonarse más, y generamos por primera vez, este era el segundo encuentro, pues generamos por primera vez un espacio para el encuentro y además una colaboración entre cacharros de diferentes procedencias eh, y ahí se celebra la cosa y fue una semana de intensidad muy, muy cañera en la, que, en la que se generaron un montón de historias y que fue como un impulso como muy grande donde yo creo que se confirmó un poco ese proyecto de red. ¿no? Eh, de ahí salió la propuesta de celebrar el siguiente encuentro en, en Euskadi, en Pasaya, eh, y, y tam, bueno, eh, también fue un momento que, como digo, la, esa, esta etapa va llegando un poco a su fin y como toda etapa puede llegar a un fin documentado y en este caso hubo el, este, esta iniciativa editorial de, de Paula Vázquez eh, resumiendo las experiencias, y también hubo un vídeo de Guillermo Cruz una película documental y ya entraríamos en la segunda fase, ¿no? La segunda fase que he datado entre 2010 y 2013, que es cuando esto, que eran unas colaboraciones que daba igual si era campo ciudad, daba igual todo, eh, tienen en común que ya se van aterrizando más sobre la ciudad y los encuentros pretenden en alguna manera transformar entornos urbanos consolidados casi metropolitanos, ¿no? Entonces, eh, Coincide que sacamos la primera edición de, de la web de la red, que evidentemente era un lugar de encuentro virtual permanente en el tiempo y que nos servía para tener una estructura un poquito más sostenida, más allá de los encuentros o de las colaboraciones puntuales. Y, y este es el cartel del encuentro de Pasaya, ¿no? Donde, a la de, a, eh, voy a insistir siempre, en el, en el, en el lado de la, de la derecha se ve como toda la lista de, digamos,. Eh, pues, participantes. ¿no? Y al final tenemos la gente que nos encargábamos un poquito más intensamente de la organización, que éramos cinco colectivos. ¿no? Eh, aquí ya eh, tuvimos apoyo institucional por, por la candidatura de Donosti 2016 y conseguimos fondos para, para que la gente pudiera tener eh, cubierto el desplazamiento, la estancia y todo esto, pero también para intervenir sobre una antigua Nave industrial en el puerto de Pasaya, que además se daba la bonita circunstancia de que lo que había sido antes de entrar en desuso era una fábrica de redes, de pescar, pero da igual. Y entonces hicimos una transformación del espacio, era, era un lugar casi ruinoso no ruinoso. y bueno, lo acondicionamos con muy poco presupuesto, pero lo suficiente para tener como toda esta infraestructura que se ve aquí resumida en este diagrama y ahí podéis ver fotografías de, de distintos espacios. Entonces, la, el encuentro se estructura en dos semanas, una semana para preparar esos espacios y una segunda semana de evento propiamente dicho con este ambiente digamos, de intercambio de experiencias y, y, de, y, de, y de muchas otras cosas. Entonces eh, esto ya, digamos que toma una cierta fuerza, también es visible, ya empieza a aparecer más en prensa, se conecta un poco con la candidatura de, de Donostia 2016 en alguna medida y, y bueno, sencillamente se va, se va impregnando hacia, hacia, hacia la ciudad y hacia otras personas y hacia otros entornos, no deja de ser algo tan, eh, tan propio. Y esto luego se va repitiendo de una manera más micro en otros eventos, como Ciudades Creativas o en la CUAM de Vic, que no son exactamente encuentros de arquitecturas colectivas, pero están impregnados de ese espíritu. E incluso la cacharrería se va reproduciendo también y, por supuesto, gran parte de las personas implicadas. El encuentro de Valencia fue un encuentro ya brutal en el sentido de cómo se llena la ciudad. Eh, aquí tengo los planos originales del tríptico, donde se ve tantos eh, lugares transformados o tantas iniciativas ciudadanas representadas, o el mismo programa que es inconmensurable. ¿no? Y realmente fue una experiencia impresionante. Yo creo que casi podría decir que el mejor de los encuentros y, además, el primero en el que yo no estaba implicado directamente en la, en la organización, lo cual fue muy bonito porque era como que la, on, la onda expansiva ya había pasado, la ola nos había atravesado y esa energía de la ola había llegado a otras personas que se la habían hecho suya, que para mí es otra vez una cierta confirmación de que este proyecto funcionaba. ¿no? Desde entonces, alguna vez, Hemos intervenido puntualmente, como en el caso de Barcelona, o ayudando en alguna organización, pero básicamente ya no, ya no hace falta, digamos, es, es, una, es una especie de código abierto que se va reproduciendo por parte de quien lo desea, ¿no? Entonces, bueno, algunas imágenes de Valencia. En Valencia se dieron muchas situaciones de trabajo y una de las cosas más importantes es que emergió una propuesta para hacer guías de activación de espacios. Hubo muchos grupos de trabajo. Hubo grupos de trabajo sobre aparcería urbana o masovería urbana, grupos de trabajo sobre participación. Bueno, en realidad, igual que en Pasaya también, hubo un montón de talleres, un montón de situaciones. Es que no podría, necesitaría cuatro horas para explicarlo todo. Os lo tenéis que imaginar o investigar. <risa> o luego hablamos. Pero bueno, de ahí, con el tiempo, acabaron saliendo estas tres guías prácticas para la, la activación de espacios, que tenía que haber sido cuatro, Tenían que haber sido las azoteas, que nunca apareció, la de espacio público, inmuebles en desuso y, y solares en, en desuso. Encargados de ellos estábamos distintos colectivos, eh, pero el proyecto editorial era conjunto para toda la red. Siguiente encuentro en Sevilla, 2012, eh, un encuentro mmm, de los que yo llamaría un poquito más íntimo, sin tanta... Voluntad, digamos, de, de, de, de transformación física, pero sí mucho de encuentro, de compartir experiencias. Sevilla es una ciudad increíblemente activa y aprendimos muchísimo. Hemos, yo creo que hay como tres tipos de encuentro. El encuentro que realmente es como muy ambicioso, como puede ser el caso de Donostia, Pasaya, Valencia, Barcelona, eh, Canarias y algún otro. Y encuentros cada vez más introspectivos, como puede ser el caso de, no sé, Santos de Maimona o... Otros, como este año en Málaga también, o sea, encuentros que son muy necesarios como contrapunto a los anteriores, ¿no? Está bien ese va y ven de querer arreglar el mundo, pero luego dices, para un poco, vamos a vivir bien y vamos a cuidarnos un poquito durante una temporada. Bueno, a partir de aquí lo que veis, bueno, la versión nueva de la web que salió de Sevilla, en Sevilla decidimos hacer un goteo, un crowdfunding para para alimentar económicamente este proyecto de web en el que participamos gente que estamos por aquí y como lugar de encuentro renovado, digamos. ¿no? Ahora estamos planteándonos la, la, tercera, la tercera versión. Y la tercera fase de, de toda esta aventura, y ya con esto voy acabando, eh, sería desde el 2014, yo, esto, esto es mentira, hasta el 2016, ¿no? o sería hasta hoy, lo que pasa es que esta primera versión de, de esta explicación la hice en el 2016, perdón, eh, y, le he, y le, le, le he titulado Herramientas e internacionalización porque aunque siempre hemos tenido vocación internacional, como hay dos circunstancias que nos limitan. Primero, la precariedad y, segundo, eh, la lengua, porque es una red que se establece sobre todo en castellano, en lengua española. ¿no? Entonces, digamos que con Latinoamérica siempre ha habido mucha vibración, pero siempre ha habido una voluntad de internacionalización, pero es límite de que no tenemos, por ejemplo, mucha capacidad para hacer un encuentro multilingüe, aunque lo hemos intentado y ahora veremos un ejemplo. Pero bueno, digamos que Vigo fue un encuentro de estos pequeñitos, de hecho su lema era la buena vida, o sea, con eso se dice todo. Nos lo pasamos y nos cuidamos un montón y aprendimos mucho. Eh, un encuentro en, en Alga Lab, un espacio de creación también increíble y que fue produ producto de la primera fase de la web. O sea, que el propio espacio había sido generado desde, desde la red de arquitecturas colectivas años antes. Después Barcelona Metropolitana 2014 fue un encuentro muy ambicioso, muy potente, impl se implicó muchísima gente y fue... Como, como suele pasar un, un aglutinante de, de energías que, que ayuda a que temporalmente gente que trabaja en la misma ciudad pero no comparte tanto durante un tiempo comparta mucho más porque están coorganizando este tipo de situaciones ¿no? además estamos hablando de, después de, de la charla de Ramón y aquí el lema que se acordó fue la ciudad no se vende, se vive ¿no? y, y estaba ya estábamos en 2014 y ya estábamos hasta aquí arriba o sea, imaginamos cuatro años después Aquí un, una foto de, de la web del encuentro, que, ve, que se ve un poquito la diversidad de actividades y tal, que no tengo tiempo de explicar. Pero volviendo un poquito al tema de, de la festivalización y, y tal, tenemos esta estructura que diseñamos junto con, con MCHA y todo por la praxis, y que, y que era una de las sedes más del encuentro, pero que tiene este punto que a mí me gusta pensar que, que es como una especie de sobrinanieta pobre de arquigram en cierto modo, ¿no? También. Eh, y, y bueno, nada, luego pues vamos a este Madura, vamos, esto es el nivelazo de la bestia, porque vamos a la fábrica de toda la vida, que es un proyecto increíble, eh, en un pueblo de la provincia de Badajoz, eh, aquí hay gente que os puede explicar todos los detalles, pero fue un encuentro maravilloso, donde también se, hubo despliegue de cacharrería y de colaboraciones, como no, en esa fábrica estupenda, una antigua fábrica de cemento recuperada por esta gente de aquí, eh, y, y, bueno, también, como siempre, ¿no? Eh, aquí se ve una herramienta de código abierto de altísima tecnología en la pared <ríe> y, y como, bueno, pura vida, yo qué sé, no, no hay palabras para escribir esto. Eh, entonces, bueno, cuando digo internalización significa que conectamos con otras redes y, por ejemplo, a partir de aquella experiencia de, de espacio público, activación de espacio público en papel, hicimos esta plataforma online que ya se ve que va bastante más allá del Estado español y que hoy en día ya… Toca temas en Colombia o en otros lugares y que está en marcha. O me encuentro en Madrid. Y acabo casi, voy a pasar Madrid a toda velocidad porque fue maravilloso y unos espacios alucinantes, pero voy a ir directamente a Canarias y a Málaga, que son los dos últimos encuentros, porque Canarias fue un, lugar, un momento muy potente. Eran 20 años de, de la red y fue... Un punto en medio del Atlántico que está a caballo entre Latinoamérica, África y Europa. Y se reflejó perfectamente. Hubo colectivos representando los tres continentes. Hubo unas colaboraciones increíbles en un barrio en riesgo, en, en, en situación jodida como es el risco de San Nicolás. Se hicieron un montón de cosas aquí mapeadas. Y fue uno de esos encuentros ambiciosos, pero con muy buen resultado también. También se celebró una parte en Tenerife. Lo que hace que la parte de Gran Canaria es algo espectacular, que voy a intentar que se vea aquí muy rápidamente, porque ya estoy fuera de hora pero con resultados específicos y concretos. Esto fue, una, por ejemplo, una colaboración que hicimos con gente de París, de Coloco, de Miguel Georgiev y, y, con, y con gente de Barcelona, pero luego hubo una intervención sobre el tema de la crítica de la situación cultural en Las Palmas, como es esta intervención en este solar, que también bueno, se ven elementos de, de distintas aportaciones de distinta gente, eh, o bien… Finalmente tenemos eh, eh, la calistenia o espacio de gimnasia visible desarrollado por todo por la Praxis con Pico Estudio y otros. Y finalmente, pues nada, pues eh, el encuentro de Málaga del que acabamos de venir, como quien dice, y que ha sido un subidón de estos encuentros más tranquilitos en un espacio también en situación de lucha, como es la Casa Invisible. Y bueno, y simplemente os dejo con estas fotografías y con un mensaje final que es que estamos reactivando con mucha energía el proyecto de herramienta de compartición de recursos de materiales que se llama GRRR y que es la última diapositiva que he traído, de la que podemos hablar luego cuando queráis. Gracias. Hola a todos. Eh, pues Soy Antoine, soy arquitecto y en la primera parte os voy a presentar el inicio del festival y más bien al final voy a tomar dos casos el que ha explicado María, y el segundo es sobre, sobre los recursos. Gracias por invitarme. Eh, entonces, el festival empieza en 2006 y la primera idea simple es ir al terreno, experimentar y probar materiales. Y poco a poco nos hemos dado cuenta que no queríamos gastar eh, recursos haciendo un festival de arquitectura, eh, y que la gente pueda experimentar, pero que al final no perdemos ningún material. Entonces, hemos empezado a trabajar sobre, sobre los ciclos de los materiales. El concepto es simple, la gente llega, les damos un kit, tenéis, tienen que construir eh, una, un hábito para, para los cuatro días, viven dentro y después eh, lo, des, lo desmontan todo. Eh, la idea es que el festival está abierto a, al público también para que podamos hablar de arquitectura o de material, de recursos con cada persona. Antes que las personas eh, vienen, pues tenemos que construir todas las infraestructuras para que vengan. Aquí tenéis la sala de concierto que está hecho en un balón, no sé la palabra en, en español. Eh, y entonces pues el festival poco a poco ha crecido, estábamos 100 al, al, al empezó y en esta imagen estábamos 1.300 personas viviendo en una ciudad hinchable eh, durante cuatro días. Eso lo de practicar era bien, pero queríamos también que tengamos eh, una parte teórica antes que la gente viene, viene en el terreno. Empecemos a hacer como conferencias sobre los temas que hacíamos cada año y pues el festival ha, ha siguiendo trabajando con diferentes temas ahí tenéis la cuestión del recurso y eh, nos ha hecho experto ahora los Velastox sobre cómo desconstruir eh, desconstruir edificios para recuperar materiales pero eso es, otra es otro tema pero más bien es por decir que eh, el Festival Belastoc nos sirve como para buscar nuevo tema y hacer nuevas experiencias y que, no sé cómo se llama, eh, una expertise, para que desarrollemos una, una era de, de hacer arquitectura, pero a, a, al otro nivel. Y también, pues, los que participan, estudiantes de arquitectura, eh, de diseño, de arte, eh, se puedan trabajar sobre la arquitectura y, la, y el agua, la ar, arquitectura y la movilidad, y cada año les proponemos que pues, se hagan una experiencia y, y no sé, pues eh, es interesante, pero era interesante para ellos, para que experimentan, pero después nos hemos dicho cómo podemos usar esta energía y lo del festival para que nos sirve al nivel de, eh, de una ciudad. Y... Ah, primero os presento como poco a poco el, el festival se ha ido por, por eh, otras partes en el mundo. Ahora nos cuesta un, un poco más eh, desarrollar la red internacional porque es, al final es un curo gigante y no tenemos los recursos para hacerlo. Pero más bien hemos hecho como una metodología y la gente que lo quiere desarrollar en, en otro país pues les ayudamos un, un poquito pero también ha bajado mucho. Aquí estamos en China. y era el año de la arquitectura y el agua y hemos hecho como eh, una ciudad flotante en Wuhan, en el centro de China. Por supuesto, con otros materiales y como no, decía antes, eh, no, queremos hacer ningún, ninguna basura con un festival. Así que todos los materiales ya tienen una dirección después del festival para no, no gastar. Eh, aquí estamos en China, aquí en Dinamarca con cajas de, de cerveza, hemos pasado un frío pero no te imaginas, eh, después aquí en, en Madrid con el grupo de Madstock, la, la, las chicas lo han dejado porque eh, no, no han podido desarrollar el, el, el, el festival más, aquí estamos en México, y lo han hecho con cajas de, de madera aquí en Estambul Chile, en Grecia, en Atena y en Quebec, en Canadá. Y ahora llego al punto que tú explicabas, María, cómo el festival puede traer informaciones sobre una, una ciudad que se está desarrollando. Aquí tenéis un plano que es al lado del canal y es como un lugar donde había solamente edificios eh, industriales y que quieren desarrollar un proyecto de eco-district. Eco y entonces el, el trabajo para nosotros empezó mucho antes del, del festival, como dos meses antes, y aquí tenéis una, una herramienta, es un lugar donde ofrecemos un café, un té, y también donde cogemos la información de los vecinos. Eh, y, y, y es el momento... Que la gente nos explica lo que hace aquí, eh, la historia del lugar también, y hacemos como una esponja, ¿se dice? Una esponja para coger la información y eh, empezar a, a tener como direcciones para trabajar. Eh, después construimos como un lugar para, para, para que la gente llegue. Aquí en la, en la, en la, en la imagen. Tenéis como la cocina de fuera y bajo el, la curva esta, pues hay todas las herramientas. Eh, al mismo tiempo construimos un camping vertical para todos los constructores. Aquí pues caben 400 personas en, en esto. Y recogemos también el, el material. Quiere decir que hemos hecho, hemos hecho dos diagnósticos. El primero es de los vecinos informaciones. El segundo es diagnóstico del material. Y hemos encontrado alrededor del lugar donde hacíamos el festival eh, todos, los, todos los lugares donde se trata, bueno, tratan la, la basura o, y hemos hecho como una, una ficha de, de materiales, de los materiales que íbamos a usar. Después la gente llega. Aquí tenemos los 400 constructores, también había los encuentros de Superville, que es la red eh, francesa que, que, bueno, como lo has presentado antes, que se construye, pero vamos más lento por el momento, cuesta un poco. Eh, después los participantes les damos toda la información que habíamos eh, cogido del terreno y eh, por grupo de 10 o 20 personas han empezado a eh, construir eh, elementos, había tres partes, el parque, había al lado del canal y había este nuevo eh, espacio público que tenemos en la imagen y era el terreno de juego para que la gente pues hagan instalaciones eh, para usarlo durante tres meses. Así que aquí tenéis en la, en la imagen, es una mezcla entre lo que hemos recogido de material de segunda mano pero también teníamos un, un poquito de madera, tengo que decir eh, y empecemos a, bueno, a, a ¿cómo decirlo?, a, a ponerlo en el, en el lugar y la gente se venía, había, tenemos el concepto de también, el, ¿cómo se dice? Un chantier, un lugar donde se construye. Uh, sí, el, el, el, el concepto de obra abierta y es, la gente está construyendo y los visitantes pueden... Pues, eh, preguntar, dar informaciones, también pues, de vez en cuando pueden, pueden dar una mano, es, es, es la, idea, la idea principal. Y durante eh, cuatro, eh, tres meses, al mismo tiempo, tenemos, tenemos eh, charlas sobre cómo se construye la, la ciudad de manera colectiva y tal, Intentamos dar informaciones y todas las conferencias están abiertas para los que quieren participar y que pasan por aquí. Y aquí tenéis el resultado de todo lo que se ha construido en, al lado del canal. Y estas instalaciones eh, los hemos dejado durante tres meses, durante todo el verano para ver y, y vamos nosotros para ver cómo, eh, cómo se estaba usando eh, cosas un poco peligrosas como esta silla ahí arriba, que por supuesto no, nos han pedido de quitarla el, el día después del festival, pero, eh, y también el barco aquí, porque se pa pasan barcas por ahí y no le, no le gustaban, van un, mucho. También hemos hecho como eventos, festivales de musical festivales de música para, eh, para ver cómo, cómo reaccionaba lo que habíamos construido cuando había un montón de, de gente y al final lo que hemos hecho es como docu, document, eh, documentación sobre cada parte y cada, cada proyecto, cómo lo habían usado durante tres meses y si había si lo habían usado bien o mal si habían partes que que teníamos que quitar, y todo, todos estos documentos los hemos dado al, al urbano, no, no el urbano, el, el arquitecto que está en carga del, del proyecto urbano, para que tenga informaciones de lo que se puede llamar un prototipo de urbanístico. Y. Y bueno, la, la suerte que hemos tenido es que esta, el arquitecto estaba listo para coger esta información y cambiar su proyecto. En este sentido, lo que, que queremos defender es un, un proyecto que ya no tenemos la imagen acabada, sino que estamos listos para hacer un protocolo, una metodología y que poco a poco cogemos informaciones y que se cambie la forma y que también pues, lo, los que usan el, el espacio público le, les ponemos en un, en un... cambiamos el chip para que sean un poco más eh, actor en, en, lo que, en lo que podemos desarrollar en, en el diseño urbanístico. No sé si soy claro, pero intento con el poco vocabulario que tengo. Después, el otro proyecto que quería presentar eso es un, un plus. Eh, es como un, el festival que hemos hecho en 2017. Eh, hay, hay un problema ahora en, en, en París, es que van haciendo nuevos metros y tal, y sacan un montón de tierra y no saben eh, qué hacer con eso. Entonces hemos dicho, vale, pues va, vamos a usar el festival como un laboratorio de trabajo sobre los recursos y sobre la tierra. Y entonces, pues hemos hecho como siempre, eh, hemos hecho conferencias, encontramos especialistas, laboratorio y tal, exposiciones en las escuelas de arquitectura, porque tampoco se habla mucho de tierra en, en las escuelas de arquitectura francesa, no sé en España, pero en Francia muy poco. Y eh, hemos visto que, eh, ¿cómo se llama?, un, había un concurso de ideas, sobre cómo rehusar 400 millones de toneladas de tierra con todo el proyecto del de Gran, eh, Gran París. Y hemos dicho, vale, pues vamos a, a trabajar con Crater, que es un laboratorio en el, en el centro de Francia, que es muy famoso internacionalmente sobre la, el, todas las construcciones en tierra. Y hemos desarrollado un proyecto con ellos que se llama la fábrica móvil de, eh, de bloque de tierra quiere decir que no no es el modelo convencional que sacas tierra traes la tierra en una fábrica lo transformas y eh, mueves la, el material en otros proyectos aquí la idea es traer la fábrica donde se sale la tierra y en el mismo lugar pues se transforma la, la tierra en, en, en bloques y entonces pues hemos empezado a eh, traer la fábrica en un lugar donde lo que no he dicho es que el festival siempre se pasa en un lugar que tiene sentido con el, con el tema del año. Y aquí estamos en el norte de Francia y sacando un montón de tierra para un proyecto de, de habitación, vamos, y hemos empezado a fabricar bloques y bloques. Así que hemos hecho como 17.000 bloques en un mes y medio. Es un curro bastante intenso y aquí es el empezo del festival. Cada grupo de arquitecto tiene eh, su palette Se puede usar la tierra que está al lado para otras técnicas, pero también tiene los bloques para fabricar su, su habitación. Y ya empieza el festival y por, supuesto, opa, y por supuesto todos los bloques los hemos guardado y ahora dibujamos un edificio con todos estos bloques que han, han servido para el festival. Y el último, eso era solamente para mostrar lo, lo que hemos hecho este año, era una ciudad suspendida y este festival más bien su objetivo era eh, desarrollar un centro de experimentación a la escala 1 para todas las escuelas de París. Así que, Voy a acabar así, es como, como usar los festivales y, y todas estas energías con o un objetivo de humano, como diseñar la ciudad con, con más eh, sensibilidad y, y con más relaciones con los que usan, o usar los festivales como eh, un laboratorio sobre lo, lo, los materiales. Muchas gracias a todos. No sé si se me oye. Eh, como no tenemos mucho tiempo, nos quedan 15 minutos, yo tenía una serie de preguntas para ellos, pero si os parece bien, pues me gustaría como abrir un poco las preguntas previas a, a vosotras y, y, bueno, en caso de que no haya preguntas por vuestra parte, pues ya las, las lanzo yo, ¿no? Pero ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? Eh, es muy concretita para Antoine. Eh, me he quedado con ganas de saber sobre el edificio que habéis proyectado con el, el uso de la tierra y eso, qué, qué recorrido va a tener por el tema también de impulsar eh, otros materiales en construcción y demás. Eh, lo que no he explicado es que los bloques los hemos hecho con una estructura de inserción para la gente que, que está, está alejado del, del trabajo y eh, para el edificio que vamos a construir con estos bloques también se va a construir para un… es un lugar que trabaja sobre la, lo, la, la cuestión del suelo, eh, cómo te lo puedes transformar y tal. Y es verdad que siempre que reusamos material o transformamos materiales en un lugar, lo que intentamos, pero no, no, no era el tema básicamente de, de lo que presentaba, pero tiene que tener una… Una, ¿cómo se? una, Tiene que usar la, la desarrollar económicamente el territorio donde la, la materia se transforma y eso pues con, con estos bloques que se van en el edificio han hecho un recogido muy pequeño en, en el territorio, pero el, el, la construcción también va a, a estar hecha por gente que vive al lado. Yo, para David, eh, quería apuntar sobre, dentro de todas las actividades e intervenciones que habéis llegado a hacer en todos los eventos o festivales que habéis hecho, si existían acciones que igual no contaban con un respaldo legal o de permiso institucional, igual jugabais en algunos casos con, con ese espacio de vacío legal, supongo, y con eso de lo efímero, que era conectado, pero si alguna vez se ha dado el caso de tener que hacer una intervención en un espacio en el que no tenéis permiso, y si os habéis encontrado como contrabas legales en ese proceso. Bueno, eh, varias veces diría yo que… Eh, a, a, a, a mi mente vienen rápidamente el primer espacio que generamos propiamente para un encuentro, que fue para el segundo encuentro que era en medio del campo, ese, esa especie de territorio con una araña, una cúpula y una nave espacial. Eso no había ningún permiso y no sorprende tanto… Pues que para un festival durante unas pocas semanas eso esté montado. Pero es que la nave espacial, que era en realidad una vivienda autónoma, se quedó cuatro años y llegaron a nacer niños y niñas allí dentro. Y solamente se desmontó eh, porque se consideró que se había terminado su periodo de uso, pero nunca tuvo ninguna denuncia. De hecho, el alcalde del pueblo la visitó en una ocasión y e hizo así como que, como que no estaba. Eh, en varias ocasiones nos hemos visto en esas situaciones. Yo creo que en entornos rurales, menos regulados, menos vigilados, ha sido más fácil. Luego, en, en el último caso, el penúltimo caso, el último caso era la Casa Invisible de Malga que tampoco tiene permiso, pero ahí no, no es una, una, un producto de la red. Pero en el caso de, de Canarias fue especialmente interesante, porque aquí Siro sabe igual más que yo de esta cuestión, pero se montaron varios grupos de trabajo, bueno, y Gorka y María también estuvieron trabajando en esto, ¿Qué pasa? Eh, se trataba de un barrio abandonado por parte de la Administración Pública, donde se habían prometido muchas cosas, no solamente por parte de la Administración Pública, sino por ONGs y por todo tipo de entidades, porque es el típico barrio muy visible, muy degradado, en el que queda bien intervenir. Pero nunca lo hacían. En el caso de la Administración Pública era un, un, todo un continuo de promesas incumplidas. En el caso de las ONG o similares fue porque había habido una candidatura a una capitalidad cultural o algo parecido y mientras hubo tensión y hubo interés de todo tipo de promesas y todo tipo de proyectos se dibujaron cosas, etc. Cuando cayó no se hizo nada. Entonces nos, nos enfrentamos a un entorno muy eh, desconfiado. Una vecindad que cuando llegamos nosotros, por suerte eh, había habido un trabajo previo por parte de los equipos locales, los, las verdaderas organizadoras de, de todo el encuentro, que ya habían generado una primera confianza, pero todavía tuvimos que, durante el mismo proceso del encuentro, acabar de confirmar esa confianza y fue mediante el trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo, yo lo que he enseñado es una pincelada de, los, de sus expresiones físicas, ¿no? del jardín aquel o del de, de, de, de espacio de cultura lucha, eh, o del de, de espacio deportivo al aire libre, pero hubo un trabajo paralelo importantísimo que fue una redacción de demandas formales por parte del barrio a la administración pública de mantenimiento de esos espacios, de cumplimiento de compromisos previos y todo con un soporte digamos jurídico y, y, y digamos, de, de estrategia comunicativa muy potente en la que trabajaron las personas que he mencionado y el propio Santicirugera, etcétera. Pues eso refleja mucho el trabajo de la red. Mientras unos estábamos más bien dibujando y construyendo, otras personas estaban trabajando en aquello inmaterial que soporta y apoya eso y lo lleva más allá en el tiempo. Y lo que sé, esto claro, la gente allí lo podría explicar mucho mejor, pero lo que sé es que se ha conseguido, por ejemplo, que el ayuntamiento sea a cargo del mantenimiento de lo que construimos. O sea, lo construimos sin permiso, sin planificación y hemos conseguido… Yo creo que casi lo más importante, que es no solamente no lo, no lo derriban, sino que encima se hacen cargo de su mantenimiento. Han instalado sistemas de riego en el jardín, se hacen cargo del mantenimiento de cualquier cosa que se rompa, etcétera. Bueno, no sé, ¿podría haber, luego podemos hablar más de estas cosas. Bueno, yo arriesgo de acaparar la palabra. Una pregunta para Javier, que igual no ha no quedado muy claro. ¿Qué tipo después de tres años de trabajo y diagnóstico y demás, qué tipo de iniciativas estáis, digamos, habéis podido sistematizar para reactivar eh, la zona rural con, con temas urbanos o, o de otro tipo, para ver si nos puedes contar un poquito, bueno, qué tipo de cosas estáis haciendo y vais a hacer a lo largo del año, como para ver en concreto? Sí, vale, gracias. Eh, un poco las consecuencias, lo que se está consiguiendo lograr. Sí. Bueno, a ver, aquí recalcar dos cosas. Por un lado, eh, si, si UrbanBat es, es un festival que es un laboratorio, eh, o sea, Playa 220 es, es, es totalmente lo mismo, solo que, que en pequeñito, en rural, eh, con barro y, y con gente muy mayor. Eh, ¿Qué quiero decirte con esto? Que bueno, nosotros las tres ediciones han sido la verdad tres experimentos totalmente donde hemos ido probando distintas cosas. Sí que este, este último año ha sido el de ya un poco empezar a cerrar, a empaquetar y, y, a, y a sistematizar cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sistemas como establecidos que tenemos igual como de, de producción, ¿no?, de este, esta generación, desarrollo y, y materialización de ideas, como tal no está, sin embargo, sí que ya vamos teniendo consecuencias. Bueno, por un lado, eh, el propio pueblo, que es una aldea, una, podríamos decir, que es una aldea perdida de León, con una población muy baja, mmm, sin ningún tipo de reconocimiento cultural, quiero decir, de patrimonial, por ejemplo, ni estar en ninguna carretera importante ni ninguna cosa así, eh, es un pueblo que tiene una presencia en, en medios allí en la provincia de León para, para su escala pues, como muy descomunal se está consiguiendo poquito a poco que, que se vaya hablando eh, más de la iniciativa ¿no? de lo que es el problema del, del despoblamiento rural que por suerte cada vez se escucha más no sabemos hasta qué punto habremos aportado al debate por lo menos en la provincia de León en este sentido eh, pero la iniciativa eh, perdón por el, como las constantes notas anexas eh, la iniciativa cada vez está teniendo como más apoyo en, en las instituciones eh, que allí tienen, tienen peso, ¿no? como es la deputación, con un poquito más de reconocimiento, un poquito más de apoyo. el Dejarnos la sala de prensa para hacer una rueda de prensa, por ejemplo, para presentar la, la última edición. Eh, la repercusión de las convocatorias, cada vez conseguimos que más gente esté pendiente y, y, y haga ideas, o sea, proponga ideas, eh, pida acudir allí incluso. O sea, tenemos esa suerte. Eh, y luego ya, como cosas específicas, ¿no? Que, que hemos. Exacto. Cosas específicas, concretas, que hemos, que hemos ido consiguiendo allí. Bueno, eh, hace poco, o sea, durante este. Durante este año, se ha establecido allí una familia nueva de, de cinco personas. Que bueno, para nosotros es una cosa como anecdótica. Pero el alcalde nos, nos confirmó que había sido fruto de, de los debates del año anterior. Porque hubo uno muy encendido donde empezaron a discutir entre ellos que si las casas que están vacías, que, es que si es que venís de fuera solamente en los fines de semana, en verano, tal, podríais ponerlas en uso. Bueno, aquello le tocó la fibra a uno que tenía la casa abandonada, se le estaba cayendo a trozos, no hacía ningún uso de ella y se la ofreció el alcalde para que el alcalde la pusiera, digamos, como en, en ofrecérselo a familias, ¿no? Eh, por un módico alquiler a cambio de que la mantuvieran, tal. O sea, fue algo que en los debates surgió, se comentó… Pero, sinceramente, nosotros no, no hicimos por desarrollarlo más, ¿no? Y, sin embargo, de un modo eh, alternativo eh, fue funcionando y allí hay una familia ahora mismo, además, bueno, con una serie de dificultades económicas, que también ha sido lo que les hizo atractiva la oferta, pero muy, muy emprendedores, o sea, están como súper motivados para conseguir eh, alguna subvención, quieren montar un bar, y bueno, y ahí estamos, estamos trabajando con ellos para hacer el proyecto de, de rehabilitación de, de la casa que les han dejado, con ello quieren pedir una subvención y bueno, ahí nosotros estamos aportando ese, ese trabajo. Y luego, por ejemplo, lo que es un poco la, la joya corona, que me la estoy guardando para el final, es que siempre hablamos de, de las tres fases, ¿no? Eh, las digo rápido otra vez, ¿no? La generación de ideas y equipos, así como parte más educativa, más talleres, más workshops más tal. La parte del propio festival, buscando visibilizar, hacer como las ideas más grandes, es lo que genera las fotos, los vídeos, etc. Y la parte, o sea, y que eso sea el caldo de cultivo de, de proyectos de más largo alcance mayores, ¿no? con más repercusión en el pueblo, repercusión real, traer población, un nuevo negocio, etcétera. Vale, pues esto ya por fin también de tres experimentos lo, lo hemos conseguido este, este verano. Eh, era la cuarta vez que nos presentamos a una convocatoria con, con el alcalde de rehabilitación de patrimonio y este año se la dieron. Hicimos un mix ahí de rehabilitación eh, arquitectónica y, y propuesta cultural vinculada a Playa 220 y a su aspiración a, a prolongarse a lo largo del año y inesperadamente cuajó totalmente en, en, en la Diputación de León les gustó mucha la propuesta y ahora mismo está está en, en licitación el, el proyecto ya hemos redactado el proyecto estamos bueno están empezando a recibir las ofertas allí y se va a rehabilitar un edificio patrimonial patrimonial decir con valor eh, patrimonial ya he dicho que reconocido allí no no hay nada eh, oficialmente pero la última casa que queda de, de arquitectura tradicional de adobe y de tapial, con un programa, con una riqueza etnográfica bestial, porque son como, digamos, las unidades eh, agropecuarias y familiares que había allí, como el Cortijo Andaluz o, o la Masía Valenciana, pues en León eso se va a recuperar y además con un programa que, que lo que busca o lo que va a buscar es eh, actuar de nodo de todas las iniciativas que ya estamos desarrollando y que muchas veces por la falta de infraestructura o el corto desarrollo del festival no se pueden desarrollar, pues que allí tengan cabida durante todo el año y de un modo más prolongado y pudiendo traer gente y demás. Eh, no sé si te respondí la pregunta pese a la longitud de la respuesta. Eh, ah, bueno, sí. No, no, yo, yo como un comentario más que una pregunta, cuando veo todas estas cosas de las, en, de las, en las que algunas participamos, ¿no? como yo que sé, los encuentros de arquitecturas colectivas y que tienen que ver más con eh, trabajar en el propio medio, en transformar el propio medio, me da una envidia del, del carajo, ¿no? Porque Sí que cuando nosotros proponemos cómo intervenir aquí de alguna forma para testar mejoras de carácter urbano, nos resulta... O sea, a mí todo esto, de lo que soy de alguna forma partícipe, en esta ciudad me resulta como imposible, ¿no? Eh, simplemente imaginarlo ya me da como pereza, una pereza empírica de alguna forma, porque cada vez que, lo hemos, que hemos intentado como proponer cosas que, tienen, que son bastante soft también, ¿no? Que tienen que ver con el placemaking, con el urbanismo reversible y todo este tipo de cosas... Eh, me resulta como, como, como imposible cambiar el paradigma de intervenir en la ciudad por una parte no entender cómo esas partes eh, pues eso más, más, más reversibles y por otra parte de qué forma está tan normativizada la ciudad ¿no? y el, y el uso del espacio público que aunque vayas con propuestas que tienen eh, referencias en otras muchas ciudades donde se han aplicado y han, re, realmente han incidido en la mejora de, de la ciudad, es imposible activar este tipo de lógica. Simplemente como comentario, por si alguien también de la ciudad quiere, quiere, quiere comentarlo, ¿no? porque tú vas como con, con muchas referencias aplicadas ¿no? de este tipo de prácticas y realmente es como un páramo en ese sentido. ¿no? Por eso también creo que, bueno, también por nuestro perfil, pero también creo que nos dedicamos más a, a, a, al conocimiento, a crear estos, estos espacios multiagente que también creo que son muy importantes, ¿no? Eh, pero cuando queremos dar el salto realmente a, a transformar el lugar y el espacio, con este tipo de dinámicas no, no, no, no, no es posible actuar en la ciudad, por lo menos desde la experiencia que nosotros tenemos. A ver, Irati. Y bueno, Siro, eh, ¿sí? Hombre, me resulta un poco derrotista, sobre todo viniendo de ti, pero bueno, me parece un poco… No, ya sabes que soy muy, muy optimista y muy proactivo y que estamos todo el rato como proponiendo, incidiendo y tal, pero sí que es verdad que cuando lo veo desplegado, y no lo veo desplegado aquí de ninguna de las formas, no, pues, no es derrotista, ¿eh? creo bueno, que es realista. Pero no, no sé, no o sea… No, y un poco, o sea, eh, hay que, yo creo que poner el contexto, yo creo que sí que hay esperanza, ¿no? O sea, a nosotras cuando nos llamaron de gobierno vasco para proponer un cambio en las, en las directrices de ordenación del territorio para crear tres conceptos nuevos que eran los espacios en transición, los usos transitorios y las políticas colaborativas, flipamos. Pero lo hicimos y están las DOT, y son las directrices de ordenación del territorio. De ahí se tiene que traducir ...a las normativas municipales. Y me he acordado de esto porque ayer nos llamaron... ...a Anne Abarrategui y a mí, del gas, de gente del Gasteche de Zorroza... ...porque estaban recopilando normativa... ...para intentar legalizar, entre comillas, el Gasteche de Zorroza. O sea, yo sí que creo que esos espacios existen. Yo participé en Aula Abierta con Santiago Cirujeda hace mil años... ...también soy de las viejas de aquí. Y Aula Abierta también fue una brecha, o sea... Todos son brechas. Yo creo que la cosa está en intentar moverse. Sí que es verdad que aquí pues bueno, hay una serie de singularidades, pero esas brechas existen y esas brechas normativas existen. Entonces, bueno, hay que intentar aterrizarlas e intentar buscar el, el camino. Pues habrá que verlo porque llevamos mmm, metiéndonos por esas brechas o intentando meternos por esas brechas unos cuantos años. Pero bueno, eh, no quiero perder la esperanza, ¿eh? ¿Puedo decir algo? ¿Ciro? De, vale, muy rápidamente. A mí me ha pasado, en Guipúzcoa, aquí no, pero en Guipúzcoa nos ha pasado de estar montando la estructura esta que, que veíamos en Barcelona, en Santa Coloma Gramanet, instalada esta especie de nave ligera, que nos ha servido de soporte para muchas actividades, eh, y, y parte del consistorio estaba ayudando a montarla, en rentería, en y en, otra vez en Tolosa, creo que era, en Tolosa una vez estaba haciendo un taller de mobiliario urbano hacker, por decirlo de alguna forma, transformando contenedores de la basura en distintos elementos, sobre todo jardineras y tal. Y bueno, aquello que vas hablando, estás, estás con la sierra cortando el plástico o, o dándole forma y tal, y, y vas hablando con la gente. ¿no? Y te dicen, no, yo estudio arquitectura, no, yo soy aquí del Gasteche y tal. Y u, un momento dado tenía tal... ¿Y, y tú qué haces? Dicen, no, trabajo en el ayuntamiento. ¿Ah, y qué y, ¿y de qué? Y dice, no, soy el alcalde. <risa> Qué bueno. eh, yo os pido brevedad si os parece bien, no si para si luego breve. poder dar paso a la siguiente… Pero bueno, eh, una pregunta, varias preguntas para Antonio. Primero, enhorabuena por el proyecto porque me parece increíble el trabajo que hacéis. Pero tengo, o sea, siempre he tenido varias preguntas para ese proyecto y hoy me las voy a quitar. Voy a intentar quitarme las encima. Eh, una, eh, el tema de la financiación, o sea, cómo planteáis la financiación del proyecto en un proceso anual, por así decirlo. Eh, la elección de, de los espacios, que has dado alguna idea ahí, pero creo que es súper interesante elegir los espacios acorde a dónde se recogen los materiales, etc. Y, y la tercera es, eh, sí que en los últimos años, siguiendo, he visto que que tenéis como más enfocado la circularidad desde de, de, de lo que se hace en el festival, cuál es ese, ese retorno eh, de los materiales, qué lugares eh, habitan o, o para qué sirven esos materiales que se, que se generan ahí. Pero sí que en, en otros años con, con otro tipo de materiales, ¿no? como el plástico, como los palés, son materiales de, de construcción al final ya en sí mismo efímeros, ¿no? Y que, y que son complejos de, de volver a, a reusar, ¿no? O sea, la, la pregunta es, eh, el festival en alguna ocasión ha sido eh, también una especie de complejidad eh, reutilizar esos materiales más allá del discurso que ya tiene el festival, que ya los, los está reutilizando, ¿no? Pero veía ahí la foto de lo del plástico y me imagino que eso sería una locura eh, reutilizar darle una segunda o tercera vía salida a, a, eso, a esos materiales y si habéis pensado en alguna ocasión en el inicio del festival en hacer prototipos que directamente se puedan redistribuir, que me parece como una, una opción como bastante, bastante clave. Sí. Eh, primero lo del financio, el financio pues eh, vamos con todas, todas las escuelas de arquitectura, para cada estudiante pagan un poco. El estudiante paga pero muy poco porque queremos que todos los bu bu budgetes puedan participar. Eh, el gobierno, el ministerio cultural, ministerio ecológico, eh, el territorio donde se hace el festival, nos da el agua, la electricidad, logística, eh, bueno, cosas así que el, un festival de Belastoc cuesta entre 110 1.000 eh, euros y ah. 250.000 por lo, los más grandes y el que he enseñado. Así que, así, y ah, también, para el material siempre tenemos como relaciones con industriales y nos no los prestan y lo devolvemos. La segunda parte, la segunda pregunta era… El, ¿Por qué le un territorio otro? De, de hacer ah, pues, eh, si hacemos una ciudad flotante, buscamos una ciudad donde hay agua, es más fácil. <risa> eh, para, la, para la tierra hemos encontrado un lugar donde el alcalde tenía un proyecto grande con, con la tierra que se sacaba, Uh, y el último de, la, de lo de la ciudad uh, en los árboles es porque la ciudad tiene un lugar donde quiere desarrollar un centro de experimentación a escala una y el festival era como una primera piedra para que se monte en proyecto. Así que los territorios y también trabajamos más en el uh, norte-este de París porque es más simple, son más abiertos a lo cultural y tal. Sabes que el oeste al sur es mucho más complicado. Y, y el, la última pregunta para el, los materiales, eh, tenemos diferentes tipos de, de ciclos de material. El primero es el industrial que nos presta lo, un material como lo de flotar este. El tío es una buena publicidad para enseñar su, su producto, así que lo usamos, lo devolvemos. Si, por ejemplo, cogemos la madera que usamos cada año, ya tenemos proyectos dibujados con el, la madera que vamos a comprar. Lo único es que decimos eh, al empezo del festival, no se puede cortar, no le pones eh, zzz, zzz, ni no sé cómo se llama, pero lo no. guardas intacto. Así que quiere decir que el material lo, lo cierras, pero no tienes que alterar su forma prim primera. Y el tema del hinchable sí que fue, fue complicado porque teníamos un montón de, de proyectos. Lo primero, hemos pedido al, a los grupos de... Eh, llevarse, lo, llevarse lo, los prototipos. Y ha funcionado muy bien porque hoy en París hay tres colectivos que hacen solamente hinchable desde este tiempo, porque les hemos dado un montón y también hemos hecho como proyectos donde cogíamos cuatro o cinco proyectos y los pegábamos juntos y hemos hecho un, una intervención en Barcelona. Pero es verdad que aún en la, la cueva de Verastok ya tenemos un montón de hinchable. Que usamos de vez en cuando. Pero los, los demás de los otros proyectos, ya todo estaba en este ciclo que he explicado antes. Gracias. Gracias. Pues si os parece, les damos un aplauso y.